Muy buenas a todos gente de Youtube Aquí vuestro Youtuber favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Minecraft Oferta de primavera de Minecraft Ya está aquí de nuevo la oferta de primavera del Marketplace de Minecraft Entre el 12 y el 18 de abril podrás celebrar la primavera a la sangre altera con el pack de aspectos gratuitos lindo gatito de cupcake brillana Dos gestos temáticos de gato en el vestidor y hasta un 75% de descuento en mundos Aspectos, padres de textura y mucho más contenido seleccionado Visita el Marketplace diario para obtener nuevo contenido con descuentos mientras dure el evento Vamos a desbloquear el lindo gatito Continuamos Aquí lo tenéis Todo el mundo quiere ser un gato, y tú también Conviértete en un dulce gatito vestido con la ropa más mona Incluye disfraces de Skyblock, rana, astronauta, dinosaurio y patito Más 10 aspectos HD de Cupcake Bellana pues nada, estupendo Vamos para por ello Y los tenéis gratis Ahí Vamos a ver Ahí está, lo podríamos equipar Bueno, el de Froggy Sí, nos pone el de Froggy Se pueden cambiar Ahora lo, lo miramos Vale Ahí está no sé cuál es. No tengo ni idea. Tan chulo, eh. Space. Vale, del astronauta. Está guay! El froggy, la ranita, blog, el bloque sucio, el patito y el osito. Ok, nos quedamos con el espacial. <ríe> con el astronauta. Eh, pues ahí tenéis, ¿vale? Más aspecto de Brianna cake. Así que, estupendo Vamos a ver Novedades, Marketplace Ok Ahí está lo nuevo Base Armas base, ¿vale? Este ya antiguo, creo City Fun Parece divertido, Sprint Sale Vale Craf de Crafting el de sonic one block restable isla, el de los trenes mueble rgb lucky block y restable tem park del parque temático ese sí, ya lo tuvimos el, el tem park ya lo traemos al canal aquí herramienta de, de survival de supervivencia herramienta de supervivencia otro país bastante ¿eh? de supervivencia y hardcore survival ojo con este ¿eh? a los zombies survival island hay un montón de survival 100 ¿eh? corazones de survival survival starter dónde que no hay deusville survival spawn regeneración de supervivencia cloud castle super mini minigame festival prisión robado. pv congelación Ok. ¿Dónde estaría el de la de primavera? La oferta de primavera Aquí, Spring sale Aquí las tenéis Vale 197 resultados Vale, hay ofertillas buenas Un 33% <risa> Cabeza de tocadiscos Hay un montón Lo bueno de, de Michael ha hecho que es que hay cantidad de, de mundo y de, y de Historia Lo que pasa es que van en todo dinerillo pero bueno Hay un montón Vamos a ver si encontramos nosotros Alguno por aquí Que nos interese Si queréis que juegue alguno me lo decís Me lo dejáis en comentarios Todos estos mundos son son míos De mi propiedad Este lo tenía que actualizar De Croco Island también Vale, si podemos actualizar Croco Island que Creo que se podían hacer nuevas Nuevas pistas de tenis, ¿vale? Se podían tunear Vamos a ver, Es que 0 va no, no va a descargar No sé qué le pasa a esto de la descarga Vale A ver Últimamente no me deja actualizar mucho A este sí el vendedor errante sí me deja Lo tenía ahí pendiente De actualizar Este es lo mismo, lo subo al... Al canal, no sé qué os parece, chavales Uf, me está dando fallo ahí ¡Quieto! A ver, ha fallado otra vez, tío Cachis A ver, cero kilobytes, no sé qué le pasa Que da, da errores, ¿vale? Bueno actualizaremos, supongo 0 <risa> KB Con 0 KB no hacemos nada Nada No quiere actualizar Pues nada Seguimos El taberná de Grandy también Este sí lo hice ya también Este sí lo subí al canal Taberná de Grandi. Yendry Nada, 0 KB no me deja descargar Vale no me de actualizar. ¿Algún fallo de la tienda? Mira, tenemos aquí uno gratis. Vamos a este. Cibersap Home Suite. Puede estar bien, ¿eh? Divertido. Introducción creativa ah, al ciberespacio será. Y la. Principio. Ah, de. Ok, para estar a salvo en internet. Puede estar bien. Vale. Acabo de comprar. Intento descargarlo. Ese sí, 17 mega. Este sí me deja descargar, ¿vale? Ahí lo descargamos. Ok. Lo podemos subir, ¿vale? Al canal. Lo podemos... No creo que tarde mucho en hacer esto Vale Para estar a salvo online Y controlar nuestra privacidad Puede estar muy bien La leyenda de Niza Que ya lo subí también al canal Nada, cero kilobytes No puedo Bueno a ver, Me parecido que debía uno gratis por ahí algo pasa Vale San y Dani también puede estar bien Hay varios mundos ahí que podemos Intentar Jugarlo y subirlo al canal A ver Este es fugitivo de la cuadrícula Gridrunner si quiere actualizar ahí parece que sí que está importando vale pues este bueno no sé pues fiar el fallo que da ahí vale está complicado está complicado lo de <ríe> está todo rayado el micra eh está más bugueado A ver, y ya no nos deja actualizar Cero kilobytes no, Madre que <risa> Tendré que hacer fuera de cámara Mira, otra actualización aquí La del trineo Este es el que hemos descargado gratis Hoy el de Kitty, lindo gatito Ahí tenéis el pad aspecto gratis Vale, y esto ya vale en token Así que nada Pues bueno, yo creo que muy bien, ¿no? Chavales, tenéis aquí el pack de aspectos gratis También ofertitas interesantes en la tienda Así que ya sabéis Os lo podéis descargar gratis Aprovechar la ofertilla y, y los aspectos Pues nada, chavales Un saludito para todos Felices vacaciones de Semana Santa Y un saludito, chao, chao bueno portarse bien.